Y aquí estamos de nuevo en su programa Los Osobrosos Y con nosotros, como todos los miércoles, tenemos a nuestra coach favorita Que siempre nos trae esos tips y esas... Sí, coach mejor, coach, yes sí. Que oui. siempre nos trae así esos, es en inglés, en esos tips súper importantes Sobre cómo manejar nuestras redes y cómo conseguir clientes así en las redes sociales Hola Yosauri, ¿cómo oh, están? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estoy aquí feliz, chicos Van a descansar dos semanas de mí Sí, me... nos ¿no vamos a descansar yo ellos, ellos, vamos, ellos van a descansar nosotros de mí. vamos a descansar hasta de nosotros mismos. <ríe> eso está muy bien, eso está excelente porque hay que disfrutar todos los tiempos. Sí. Y como ya cuando yo regrese será 2020, entonces le tengo aquí unos tips muy importantes. Vamos a hablar hoy de ocho estrategias que tú puedes usar para captar clientes sí, tanto sabría, online como offline. Yo vi un muchacho, yo sabría la libertad, que uh -huh. vende cerdo, vete 24, que quiere saber algunos consejos. <ríe> Que, sabes, porque ya les la puesto, es, es un que, negocio yo, casi redondo en esta época. Que, dice que no, porque ya les que te me lo ha puesto todo difícil, quiero venderlo online. A ver si yo <risa> mi no Señores, es que <risa> ustedes, no se quiere, ustedes no se quieren llevar de mí. Y es lo siguiente, por internet se puede vender de todo. De todo lo que quiere, usted. Tiene pedazo de puerco aquí. No, usted pone un. Usted lo que tiene que tener es higiene cuando se trata de comida sí. de ese tipo. Si usted demuestra que es higiénico. La higiene no tiene tío. sabor. ¿Cómo? La higiene no tiene sabor para su tigre. No, exacto, tiene que tener Obviamente, higiene yo, y buen sabor. Si ese cedo no tiene 10, 10 millones de mocas arriba. No, es ¿Qué es te nada, digo? Eso no es así. Y tiene que darle, oye, a eso cedros, mira, hay que darle. Un jugo de limón. No estamos hablando de un limón por arriba, no. Señores. Usted tiene que hacer un jugo de limón y echárselo encima para poder. Dejarlo macerado. De no se lleven de Génesis, que aquí hay muchos sitios donde venden el cerdo bueno y bien. No, no se, de, se de, lleven de Génesis, porque yo estoy please, seguro que. El 24, listo, pasado por la libertad. No. no, lo que yo estoy segura <risa> es que por más que le ataque, él está harto de comerse. comérselo. Es que, por eso te digo, bien si bueno, mientras le... más polvo tiene más bueno. Exacto. Exacto, si tú le quitas el polvo, okay, no tiene sabor. Mira, Mira, el profe, el profe, el <risa> <tú risa> <tú risa> se lo come, el profe se ve que delicia. O sea, no. Uno <risa> se ríe, pero, pero es verdad. Cómo. O sea, uno <risa> se ríe, <risa> pero, <risa> <risa> pero es verdad. Vamos entonces a entrar en materia. Y vamos a hablar de esas ocho estrategias que te van a ayudar a conseguir nuevos clientes. Ya hablamos hace unas semanas, hablamos de cómo cerrar y evaluar el 2019 en cuanto a marketing digital y en cuanto a lo que fue el negocio. La semana pasada estuvimos hablando de establecer nuevas metas. Y yo sé que dentro de todas esas nuevas metas, para los que venden productos o servicios, captar nuevos clientes es obligatorio y mandatorio, porque sin clientes no hay negocio. Usted puede tener un local muy bonito, puede tener una cuenta de Instagram perfecta, on point, pero si nadie compra, ¿de qué sirve? eso de nada. Entonces hoy vamos a hablar de cómo conseguir esos clientes. Ocho trucos y el primero de ellos es, ofrece el servicio adecuado para el tipo de cliente. O sea, me explico, volvemos a lo que tiene que ver con lo que es el buyer persona. Tú tienes que saber primero a qué tipo de cliente tú vas dirigido, porque si tú empiezas a vender algo, vamos a suponer el cerdo, ¿verdad? Si es una persona que no le gusta la carne, si es vegetariano, ¿verdad? para seguir con el producto del cerdo o si es una persona que no puede tiene que cuidar bien los tipos de sazones que consume porque tiene quizá una condición en el estómago entonces el cerdo no sería el producto ideal para tu venderle a esa persona y no es que el cerdo no se vende es que quizá tú se lo insistes en vendérselo a quien no es tu público ideal entonces el conocer todas las facetas de tu producto de tu servicio te permite a ti saber específicamente a quién tú vas dirigido y te evitas estar tirando golpes a la ciega golpes al aire y vas directo al cliente que tú vas a captar y y que está interesado y tiene los recursos para adquirir tu producto. Lo segundo es asegurarte antes de poner un negocio de que esos clientes potenciales existen, porque ya yo estoy cansada de escuchar la misma historia de clientes que me llaman, mira necesito una asesoría en redes sociales porque no me está funcionando o el negocio no me está dejando y no sé dónde que esté el problema, entonces me llaman cuando vamos. Se trata de que la persona quizás puso un negocio que funcionaría de la libertad hacia arriba lo puso en la salida de Santo Domingo, o que quizás pensó que aquí había mucha gente que le iba a gustar eh, los jugos pre prensados de vegetales y realmente no fue así. Entonces antes de usted poner un negocio, investigue, ya sea si es físico o no. Si realmente ese público existe, si a las personas le interesa eso, un ejemplo, si usted pone algo para envejecientes, póngalo en una zona donde ya por historia del pueblo se entiende que hay muchas personas de la tercera edad viviendo por ahí, o publicítelo en un lugar o de una manera que usted sabe que le va a llegar a la tercera edad, por ejemplo si usted va a elegir una red social para publicitar ese tipo de negocio, usted tiene que hacerlo en Facebook ¿por qué? porque el público de edad más avanzada está en Facebook y generalmente son los hijos de esa persona que, de la tercera edad que está entre unos 30 y pico, 40 de años los que terminan solventando todos los gastos de esa persona entonces por eso volvemos a Facebook entonces el saber quién es tu cliente y escogerlo de manera inteligente, te va a ayudar a vender más y mejor. Otra cosa, si el negocio es físico, escoge una buena ubicación. Uno de los problemas más grandes para quedarme en San Francisco y la zona es que elegimos lugares que no tienen parqueo. Y la gente simplemente por evitarse el dar las cinco vueltas a la manzana para poder parquearse, simplemente no te compran. Otra cosa es importante, si tú vas a... Yo, bajas... yo sabía, pero <coughs> qué bien que tú tocaste ese punto. Canel estuvo aquí, encargado eh, de tránsito o algo así del de, de ayuntamiento, sí. y explicaba es, ese punto de, la, de, lo, de, los, de los parqueos, que hay hay zonas de San Francisco Macorís que es imposible que usted pueda parquearse. Hay ¿Sí? zonas que usted tiene que, o, eh, por ejemplo, que usted se parquea, a veces es difícil, por ejemplo, yo que tengo mi vehículo, eh, poder doblar eh, a la derecha porque el tipo me pone el, el vehículo en un sitio incómodo. Entonces, hay empresas que tienen que tratar de buscar la forma de que así esos es. tipos de parqueo se, eh, el cliente puede sentirse cómodo pero que también usted le diga a una persona que no sea su cliente, mira, no te me parques ahí porque eso puede afectar el afecta. yo la verdad si tengo yo doy dos vueltas, o tres vueltas y si yo veo que no me parqueo yo sigo por ahí mismo porque yo no voy a poner mi vehículo lejísimo para poder comprar algo y ahí mismo me voy. No, es que no es que la gente no tiene tiempo y mucho menos para perderlo y extrapolando esto en los negocios online si yo tengo que dar 75 pasos para comprarte algo a ti online tú supiste y me voy a ir por donde otro donde yo ahora me tenga que dar el número de cuenta o hacer la transferencia de comprar porque yo no tengo tiempo para perderlo. Sabe, hay gente que no tiene su instagram o sea, yo tengo un cliente que es posible que te lo, que te, que te lo mande esta semana. Yo tengo un cliente, yo sabré que, que inauguró un negocio esta semana y él me decía: No, y yo, viejo, pero como tú no tienes un Instagram, si tú, si, si tus si tu dos competencias más fuertes. Eh, en sentido de, de, de alcohol y cosas así, está muy activo a través de, de las sí. redes sociales. Entonces, si tú no estás muy activo en eso, entonces pues la gente cuando te vaya a buscar pasta por un delivery o cualquier cosa, que tienen delivery, te ¿cómo, te vaya, ¿cómo te Si te tú mal? no existes como negocio físico en Google My Business, me explico que si yo en Google voy y busco pasta de diente y tú no apareces como un supermercado un colmado, tú supiste que tú no vas a vender ni un pincho, ¿verdad? Porque la gente se evita la fatiga y va y busca. Incluso el Google My Business me dice a mí si tú estás abierto o no para ver si yo puedo ir a donde te a buscar un servicio. Me pasó el otro día. Fui a la sucursal de un banco en la central. Eran casi las 5 de la tarde. Ya cuando voy habían cerrado que yo hice. Fui en Google, ok. Sucursal, salida Santo Domingo. Sí, ah, mira, está abierta hasta las 8 de la noche. Me da tiempo. Y aquí hay Pero muchos... ahí yo me evité el viaje de balde. Y mira, San Francisco Macorís, atención los, los negocios. Usted tiene que sincronizar su negocio con Google. Sincronicen, eso es una caba señores miren. Vamos a hablar de en eso en el, la próxima exacto. programa. Exacto, en Estados Unidos, yo sí, no, óyeme, no, yo me ahora acuerdo. Hasta para el Uber, para sí. Uber, si yo voy para un sitio tengo que poner lo que esté próximo. Por favor, pónganos la vida más por, simple. Exacto, por ejemplo, es? mira René, yo estuve en Estados Unidos y cuando yo me yo quería llegar para llegar a un sitio y y, te dan, y el Google es tan amplio ahí que todos, todo tienen todo específico. Mira, ahí hay una lavandería, hay un, un, un todo Nueva York está específicamente ahí. Entonces, no es porque en Nueva York lo pusieron, no, yo, no. son los mismos comerciantes que lo están poniendo. Entonces, no, igual que aquí, aquí los comerciantes deben registrar su negocio en el mapa de Google para poder ser mejor. Claro, ¿sí? y Google te permite tener como una casita dentro dentro de su, su plataforma donde tú puedes poner tus horarios de servicio, fotos de tu negocio, de la entrada, para que la gente lo sepa reconocer. Si eh, si tu servicio es tangible, se le puede tomar foto, también puede poner fotos, tu horario de servicio, los tipos de pago que tú haces o sea, de todo. Tú puedes tener literalmente una eh, un local en Google y es importante porque al cliente tuyo le hace la vida mucho más fácil y además de que esto activa la geolocalización. Me explico, si yo estoy en la salida de Santo Domingo y estoy buscando un restaurante de comida criolla, si en tus especificaciones de Google mm -hmm. o redes sociales tú pones que tú haces específicamente comida criolla y tú estás cerca de esa zona, tú eres la primera referencia que me va a salir a mí simplemente por la geolocalización porque es lo que me queda más cerca. Y, le, y, le, y ojo, San Francisco de Macorís es una una ciudad que económicamente ha crecido muchísimo en los últimos 10 sí. o eh, diez o 12 años, que aquí existe una población muy conectada. O sea, San Francisco no es una ciudad que... Que, que atrasada, no. Aquí hay no, aquí no, hay una no, conectividad en San Francisco Macorís que usted se sorprende totalmente. Antes, antes, yeah. los compradores se iban a otro a otro pueblo. Ya no, ya se quedó. No, aquí no, aquí, aquí hay, tenemos hay... de todo, todo yeah. de todo ah, un yo poco Yo quiero decir algo, pero ellos no me dejaban. No está bien, Reinier, exprésate, exprésate. A propósito de lo que no, tú. No, porque hubo, llegó traí, y tenía el par de semanas que no venía. Porque él es muy sí. educado. No, tú no. te coges el micrófono y eh, está ahí. Está ahí se le olvidó del programa. interrumpirlo. Ahí se le olvidó el programa. Ahí se le olvidó el programa negativo. Hay una materia en la UAS que se llama Metodología de la, de la investigación científica y es precisamente lo que tú aportas que dice, ¿dónde voy a trabajar? ¿A quién le voy a vender? ¿Cuántos habitantes hay en la zona? ¿Cuántos ¿Cuánto habitantes necesitan por esa zona? lo que yo El quiero? El profesor decía eso y es precisamente lo mismo que tú dices. Ahora llevarlo entonces a una ah, exacto, porque un ejemplo. Si a ti se te ocurrió, tú tienes la facilidad de traer combustible para aeronave, ¿tú crees que tú vas a vender eso aquí More? En San Francisco, no. Entonces, no es la, el producto que tú tengas para ofrecer, es que realmente te lo puedan comprar. Usted lo más que le puede vender a la gente es que se sube en la avioneta a fumigar la, la cosa de arroz. Después de ahí, usted no va a pasar. Mientras que si usted me dice que usted va a vender, que un ejemplo, comida criolla, que a la gente le gusta la comida criolla, hay mucha gente que trabaja, pero que le gusta la comida con sabor casero. Entonces, ahí usted va a vender más, no es lo mismo. Entonces, a veces no es el producto, es que usted no ha sabido elegir a qué dedicarse. Otra cosa, y es que a, gente, a veces la gente piensa que la publicidad está de más. Y no lo es. Y no lo es. O sea, usted tiene que entender que yo no soy adivina. Dice la Biblia que los adivinos no entran al reino de los cielos porque usted haya puesto un negocio. A cuatro o cinco esquinas de mi casa no significa que automáticamente del cielo yo voy a recibir un mensaje que me dijo, fulano puso un negocio. No. Usted tiene que cacarearlo. ¿Con quiénes? Con sus amigos cercanos, con las personas que le conocen. Si puede hacer una campaña de publicidad, tanto en televisión, en radio, volanteo, como en una campaña en redes sociales, crear cuenta de redes sociales. Usted tiene que hacer como la gallina. Cuando ponen un huevo, ¿qué hacen? Lo cacarean. Entonces, la publicidad nunca está de más. Hay mucha gente que la subestima porque no la han sabido Así hacer. Es. Mm. Mucha gente ve la publicidad como un gasto y realmente es una, una inversión. inversión es que cuando la gente entienda yo necesito comprar tal cosa que te identifique como que tú eres la persona que vende eso no, ah, si no, hay, una bebida, hay una bebida que gaseosa que vende lo que vende hoy, hoy en día por la publicidad si la publicidad no mundial, funcionara no hay, le voy a dar un ejemplo aquí hay un negocio de comida que había otro que hacíamos fongo venden en sancocho ah, no, no, no no hacíamos fongo <ríe> y era el rey de la libertad usted se acuerda que ese tipo uh -huh. era el rey de la libertad uh -huh. sí. entonces qué pasaba con, sí. con esa persona que, que él cuando comenzó a vender en mofongo, se le iba a ser difícil porque el tipo tenía un dominio del mofongo súper y utilizó una publicidad muy llamativa, ustedes saben cuál es, para no mencionarlo, eh, y lo puso y lo puso en, la, en las novelas, te lo ponía en la novela, te lo ponía en Caso Cerrado, te lo ponía en Telenor el día entero. Y ya no nato. sabíamos el anuncio está durmiendo. Ah, ¿eh? todo y tiene ya ese señor Hola, tiene varias está? sucursales y anduve por mi pueblo por las Guaranas y vi que también las Guaranas puso una sucursal. Entonces buena. la publicidad sí funciona cuando se sabe hacer y cuando usted eh, entiende que es una inversión. A mí el pique más grande que me da ustedes que están en televisión y lo saben ya yo que trabajé muchos años en ella. Es que la gente dice, "No, que la publicidad es muy cara", pero cuando tú calculas realmente con uno o dos clientes ellos recuperan lo que te van a pagar en un mes, entonces Así no te es. entiendo. Así es. No entiendo. Y es una inversión que usted debe de hacerla. Otra cosa, tienes que tener una base de datos de tus clientes. O sea, cuando alguien te compre, trata de quedarte con lo más importante. Se lo dije hoy, anoten la fecha grave en este programa la nueva moneda de recurrencia lo más valioso que usted va a tener es su información o sea cuando usted logre tener el correo el whatsapp y las redes sociales de sus clientes eso, como usted, eso es algo más importante que el dinero ¿por qué? porque no sé si han visto un documental que está en la famosa Netflix que está ahora en el tapete que se llama Nada es privado donde te habla de cómo Obama y cómo se usaron en las campañas de Donald Trump todos los datos de las personas para modificar su conducta y llevarlos a votar por un candidato Uh -huh. Te habla de que la información es valiosa e importante. ¿Por qué? Porque a través de tu cuenta de Facebook y todas las cosas que tú sigues y a ti te gustan, al igual que Instagram, yo puedo saber de ti un ejemplo. Yeah. Ah, si yo veo que tú le das muchas like a cosas que tienen que ver con embarazo y cosas así, entonces ya yo sé, o que tú estás embarazada o, sea, o que estás en Ajá. planes de. Eso. Exacto. Eh, de eso que trate de comentar. Para que, Liz, si no para para lo has que visto, se entienda por qué yo le pongo mucho el tema de Alessandra. Sí, ya. Claro, porque ustedes sabes que lo, lo van a ver para atacar Exacto, entonces, si pues, vayan a ver el documental yo creo que ya, ya tú lo viste Entonces, ¿qué te digo con esto? Cuando tú tienes el correo, las redes sociales y los teléfonos de tus clientes, cada vez que hay una oferta tú les puedes dar seguimiento, mira, tengo una nueva oferta quiero que vengan y lo aprovechen, llegó nueva mercancía o mira, eh, quiero hacer una publicidad pero no sé cómo hacerlo y tú comienzas a buscar y a la mayoría de tus clientes les gustan ciertos colores, hay cuentas en común que ellos siguen, tú puedes tomar esa información y usar en tu beneficio además de que el marketing de, de, de correo electrónico es económico y todo el que tiene una cuenta de redes social tiene que tener un correo electrónico por obligación o sea que es algo que no está desfasado mucha gente cree que sí pero realmente no lo es algo que sigue siendo infalible el boca a boca por eso tu servicio tiene que ser bueno sea online o offline el que las personas recomienda en tu negocio que pues nada vende más y nadie es mejor influencer que alguien que está comprado y habla bien. Tú le puedes pagar todos los miles de pesos, cualquiera influencia que usted busque por ahí. Pero nadie va a vender más que un cliente satisfecho Así que es. le comente a otro sobre tu negocio. Así es. Y por último, no baje los precios para captar nuevos clientes. Porque si yo voy a adquirir un servicio de cable, yo sé que los servicios de cable andan entre 1.500 y pico y tú me no lo quieres vender en 500 pesos. Yo voy a sospechar de una vez que, es que tu servicio es malo. Exacto. Entonces, bajar los precios no es una forma de competir, sino. Pon un paquete que me diga a mí que por el precio que tú me estás dando, yo estoy ganando más que con tu competencia, pero nunca baje los precios, porque entonces el mensaje que tú vas a mandar es que tu servicio es malo, y creo que ya se acabó esto por aquí así que me pueden seguir como en las chino. redes sociales ¿eh? arroba Yosauri García en todas las redes sociales gmail.com estoy para servirles por ahí, en lo que necesiten estamos para servirles Bueno, gracias Yosauri, como siempre tenemos informaciones importantes rápido, realmente. Sí, sí no se preocupen pronto viene nuestra querida Yosauri pronto viene el cambio, raza, viene el cambio. Bueno, sí. quiero decirle y avisarle antes de que no nos despidamos el viernes vamos a hacer el cierre del programa con dos temas increíbles que el 24 y 31 de diciembre. Vamos a hacer un coro aquí, vamos a cerrar el programa por lo alto. Vamos a comer. No me guardan que no Vamos a comer. Va, vamos a comer. Así Ay, que si no el, me viernes, vuelan en jibre, el viernes no vengo. ya ustedes saben, los esperamos y mañana, como siempre, Los se detrás de vuelta. Hasta mañana, gracias. Bye. Bye.